Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y leches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en amanecer. El tiempo para es de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Te recuerdo que para los logros de menos de 3 horas tienes que ver tanto las cinemáticas, prólogo y epílogo en legendario, porque pues por alguna razón cuentan. El inicio de esta misión es bastante, bastante sencillo. No hay que hacer nada más que salir de esta cápsula. Para eso vamos a ver hacia arriba y oprimir el botón de acción. Y hay un truco aquí que se llama Downskip que la gente que está jugando en Master Chief Collection de consola no puede hacerlo ah, Literalmente es imposible hacer, eh, la actualización lo rompió y te voy a explicar bien por qué más adelante Pero es un truco que si tú estás en Halo 4 clásico o en Master Chief Collection de PC vas a poderlo hacer um, y pues si los de consola no pueden hacerlo pues no lo voy a explicar porque sé que varios de los que ven este video juegan en consola entonces me preocupo por ustedes vatos Eventualmente una actualización va a arreglarlo Y ya lo vamos a poder hacer todos Y pues para eso va a estar el video de trucos avanzados de speedrun Donde lo voy a explicar Pero por ahora simplemente vamos a hacerlo de manera clásica Vamos a agarrar esta pistola que está tirada en la nieve No la vas a poder ver, simplemente camina sobre la nieve y la vas a encontrar Ahora vamos a venir por este lado Está medio raro la manera en cómo se mueve Pero básicamente ahí, ahí la llevamos Esto que estoy haciendo de cancelar el sprint este, a mitad del aire eh, me permite correr prácticamente infinitamente Entonces Simplemente lo que hace es mantener nuestro momentum para Tener un sprint infinito Abrimos la puerta, después spameamos el botón para salir bien Y ahora sí, vámonos a salir de aquí Y pues todo esto bastante sencillo, como puedes ver, no hay de qué preocuparse Es un inicio muy, muy aburrido, honestamente pero vamos a darle. Aquí vamos a seguir. Nos movemos de este lado. Vamos para acá. Giramos a la derecha. Seguimos yendo para arriba. Y después vamos a la izquierda. Y después golpeamos al Elite. <risa> Perdón, pero pues es que neta nunca me ha gustado el inicio de este, de este juego. Es, lo siento muy lento. Y en este vato le damos un trancazo. Listo. Por cierto, el Quick Time Event es real en este juego. Por, eh, no se te olvide. Vamos a venir de este lado. Tal vez no está y ahora presta, presta atención Vamos a matar a este sujeto Y después vamos a optimizar nuestro combate Vengo, mato a este sujeto Headshot uh, Headshot, headshot Recargo, headshot Oh, genial Le di headshot uh, También aquí headshot, y hay otro que se va a ir Por aquí abajo, le damos headshot Vamos a ir de regreso acá arriba Y vamos a activarlo en el panel de la derecha No se te olvide Ya que estamos ahí Venimos y ahora no el, el down skip se hace justo aquí donde están una estas una cajas una aquí hermano es donde se hace el truco estas cajas no aparecen en master chief collection para xbox one y para series ok esas cajas no están munición como esas cajas no están ya sabes es, es un bug que salió en la nueva actualización cuando lo arreglen ya vas a tener esas cajas y si tú ves esas cajas lo vas a poder hacer para el momento en que yo estoy grabando esto, esas cajas no aparecen para mis hermanos de consola. Vamos a esperar. Vamos a matar a ese Elite. Pistola de plasma, granada, granada. Vengo de este lado. Pistola de plasma y combo nuba de Elite. Y una vez que el Elite muere, matamos a todos los Grunts. Queda uno vivo. Oh, rayos, quedan varios vivos. Al parecer las granadas no hicieron su trabajo. Puedes morir. Muchas gracias. Voy a agarrar munición y una pistola de plasma nueva. Y ahora ya que tengo todo eso, Tenemos vamos ahora de sí de la la para nave. acá. Tenemos no es difícil, bastante, bastante sencillo. Un en ruta ah, vamos, lo que hice fue Elite de la se derecha, como noob con granadas. Uh, Grants de la, de la, de la de naves. izquierda. Naves. Y como noob al Elite. Bastante, peen, bastante, bastante sencillo. El ahora, el truco exterior. del que te hablé antes, el Downskip, que no se puede hacer en consola por ahora. Brinca toda esta sección. No peleas contra esos sujetos, no vienes aquí. Ayuda bastante, o sea, brincas demasiado. ...pero como nosotros no lo tenemos... ...tenemos que hacer esto... ...son como 3 minutos los que salva probablemente... 3-4 minutos... ...se nos va a abrir esta caja... Esta, ...esta caja, oh, esta puerta... ...venimos de este lado... ...y para esto es que elegimos una pistola nueva... ...venimos por aquí... ...hola, ¿qué hace? ¿Quieres hacerle en combo noob? ...no esperas eso... ...y ahora vamos a venir de este lado... ...no siempre vas a poder hacerlo... ...brincas... ...y vas a brincar para esquivar al, al Elite... Headshot al Elite y, y si entran grunts en modo suicida los vas a tener que matar Ya sabes, siempre pistola de plasma nueva Más munición Hay grunts ahí Granadas Uy, wow, se me bien un poco Granadas ahí Después matamos a todos Para poder avanzar en esta sección hay que matar a todos Cuando matemos al último grunt se nos va a abrir Digo, cuando quede solo uno vivo Vamos a ir de este lado. Y aquí me voy a ir lento porque quiero que ya se carguen que sí escudos. Pero pon atención. Hecho, a este vato. Si vienen grunts, granada. Si viene elite, combo noob. Después va a venir otro elite, combo noob. Y este vato... Este vato, si tú estás en Halo 4 clásico... Te va, te, te va a matar. En Master Chief Collection mi hermano está bugueado. Y lo vas a poder matar así. ¿Ok? Agarra su, su cañón y sigue. Se me olvidó por completo que ese vato estaba bugueado aquí. O sea, bueno, que no estaba bugueado en en, en la versión clásica, perdón. Ese vato va a empezar a dar vueltitas, simplemente de golpe y agarras el arma. Ahora venimos de este lado. Aquí ya no importa qué armas traigas, esto es bastante sencillo. Sigue este camino por el lado derecho. ¿Por qué? Porque va a haber este. Jackals con francotiradores. Uh, por favor, puedo llegar. Y aquí ubica... Estamos en el lado izquierdo. No importa si te bajas la vida. Tú simplemente espera un poco. Y después, uno, dos, tres. Aquí. Y seguimos. Activamos. Bastante fácil. Ahora vamos para allá. Haciendo lo mismo. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Casi nos baja el del rifle de das. Seguimos así. Hacia esta sección que está aquí en la derecha. Aquí, escóndete atrás y oprime el botón de acción para que cuando te deja hacerlo, pues, ocurra. No podemos brincar esto, simplemente vamos a esperar. Y bastante, bastante sencilla esta misión. Tampoco hay de qué preocuparnos, no, no es muy complicada. Tal vez un tiempo par de 10 minutos, 13 minutos sería un poco más, más preciso. Lanzamos el misil, se abre, seguimos. Por favor, déjanos seguir. No, no nos va a dejar seguir. Y ahora sí, no, aún no. Ahora te recuerdo que este tiempo de cinemáticas no importa. Parámonos de regreso hacia allá. Corremos. Brinco, dejo de correr. Y después sigo corriendo. Listo, vamos a venir por acá. Y ahora esperamos a que Cortana quiera abrirnos la puerta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ábrenos. Ábrenos Listo, podemos seguir. Excelente. Ahora vamos a venir por acá. Uy, aquí es aquí. Luego luego hacia este lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí, ignora estos sujetos si ven por el lado derecho. Quieres ir por ahí? ¿Quieres ir por arriba? Hay menos enemigos. Ahora sí ya nos vamos a dejar caer. Excelente. Entonces es cuestión de correr Ignoramos a este sujeto Brincamos sobre los grunts para que no nos estorben Y listo Así es como terminas la primera misión Si recuerdas esto es una cinemática de nuevo Que no podemos brincar Solo es cuestión de dejarla reproducir Y bueno probablemente lo que haga esto ya es dejarlo en fast forward En edición este Pero sí, este, gracias por ver ya sabes sus drogas. Te voy a mostrar la pantalla final para que veas que está en legendario y que aquí no estafamos a nadie. Y bueno, hasta la próxima.